Hey, Carlos. hey, Carlos. Carlos, despierta. Mm, despierta. Qué verga. Quiero Por preguntarte algo. Marico, esta hora. Pero para ya. O sea, no no, no o sea, despiértate. y estás demasiado, te lo juro que te necesito, necesito. ya. Coño, ya. pero son las Ya, en serio. Son las 2 de la mañana. ¿Qué puedes querer a las 2 de la mañana? Coño, párate ya, ¿sabes? No no no hay, hay tiempo que perder. De bola que hay tiempo para que perder, yo quiero dormir. ¿Has caso? No. Ah. Entonces, nos vamos a entretener un rato. ¿Seguro? Te lo prometo, te lo aseguro. O sea, esto va a ser increíble. Bueno, dale. Dame 10 segundos. Respiro un ratico. O sea. One, two, wow. One, two, o es demasiado, te lo juro. Yeah. Otra noche en la que hablo con mi inconsciente Quien se manifiesta hoy de forma incoherente Pidiendo decisiones rápidas y constantes Y las preguntas vienen en forma de portales Te gusta esta y me paro en la primera Observo féminas con las piernas abiertas Pero por muy provocativo que se muestra La cierro y me dirijo a la siguiente puerta ¿Qué tal esta? Y se abre la puerta Montones de billetes verdes vuelan Quiero tener dinero Pero a mi manera Por ende cierro y me dirijo a la otra puerta ¿Qué opinas de esta? Una vida nueva Otro nombre, otros padres Un giro de 180 No se pone en duda Cierro esa mierda Mi vida es buena, sí No quiero vueltas Se abre una cuarta, En ella una luz blanca El paraíso, su estadía me da entrada Pero Aquí tengo cosas que hacer Mente, esfuérzate, no me vas a convencer. No, no. Ella enojada abre más vertientes 5, 6 y 7. Drogas, alcohol y fiesta, respectivamente. ¿En, ¿en serio? serio? Pareces no conocerme, es más, déjame explicarte. Drogas no No quiero dañarme ni mina Mis okay. padres alcohol De vez en cuando Más no me atrae Madre. fiestas ja. Soy el más aburrido sí. en ellas No bailo Pero te ofrezco una buena conversa Echar un ojo en la octava Ya me da hueva Pero al oído me susurra Quizás te guste esta Allí me encontré Con amores anhelados Esos que ni funcionarán Ni funcionaron Me quedé un rato yo observando como hubiese sido todo De haber funcionado Pero ya pasó No pretendo cambiar el pasado Que pasa mente Creíste verme atrapado sí. El tiempo hizo que me torciera menos Y aprendiera que gracias a los cosméticos Y corazones no vemos Ahora caras menos vemos Siendo más un artificio antipoético Ahora lo pienso más, actúo menos Porque parto del final Sin motivo para ello Pero segundos luego llego al mismo puesto Vengo de la oscuridad y en ella muero Tienes otra puerta, todavía no despierto Pero sonará la alarma pronto así que atento Se abren dos puertas y desaparece el resto Veamos si aprendiste de todo esto Puerta 9 Mi niñez de ella emerge Entro actuando como extraño Intento hablarme sin éxito Porque lo supero por varios años Y solo dice yo no hablo con extraños Me quedo un rato viéndome jugando En eso se sienta alguien a mi lado cuando le veo el rostro era mi vieja, pero con años menos Demasiado bella ella, gracias por dejarme verla Vamos a dar un ojo a la décima puerta Ella resguarda conocimiento de vidas enteras ¿Por qué dejarla hasta ahora? ¿Qué esperas? Mejor no me hagas caso a esa pregunta De todos modos, saber en exceso me asusta Entre mis virtudes, está ser ignorante Aunque estar aquí, me hace sentir errante A lo lejos, se ve una última puerta Después de ver la novena, quiero otra sorpresa Corro como puedo hasta llegar a ella Y cuando la toco, la alarma suena nada, no, no decidiste nada. Bueno, o sea, ¿qué, ¿qué, ¿Qué esperaban? Cosa? Bueno, no sé, en la noche. One, two, one, okay, two. Okay. vale. Okay. Yo estoy a G -G -G. demasiado jodes. Si no ya de por sí, pues Porque ni siquiera me dijiste ¿Sabe? no no no querías ninguna Marico, si sabes ¿qué? qué haces pues tú no me controlas.